Bienvenidos de nuevo amigos de Mister Roboto, un nuevo tutorial. Este tutorial es nuevo, totalmente nuevo. Es algo que viene de, de bueno, de Vexcode VR. Seguimos con los tutoriales de Vexcode VR, pero ahora hay un nuevo mapa que llevamos mucho tiempo sin un mapa nuevo y ahora llega un mapa nuevo que se llama el Planet Xbox y vamos a ver de qué se trata. No lo vamos a solucionar porque la verdad yo lo exploré bastante y tiene muchas formas de hacerlo. No hay una sola manera, es bastante complejo, tiene muchas variables. Eh, pero vamos a explorar es para que ustedes tengan una idea y que no les pase como a mí que me demoré mucho en ver más o menos cómo explorarlo y, y ver de qué se trata. Listo, entonces vamos a ver primero voy a poner aquí eh, el video que está aquí al ladito aquí está el, el video de Xbox para que nosotros tengamos una idea de qué es este, este plan de Xbox como pueden observar es basado en lo que son los juguetes Xbox de Bex ¿cierto? entonces usted es un Xbox Nano que son estos robotsitos que son una especie de Bristol Race ¿Cierto? Y lo que tienes que hacer como eh, robot es explorar tu mundo. Entonces, ¿qué pasa? En tu mundo hay diferentes cosas. Hay unas pastillas que son las baterías que son tu comida. Ese es el mapa. Entonces, tú empiezas en el lado izquierdo abajo y tienes que explorar el mapa. A medida que pasas de mundos es más difícil. Entonces, mira, el robot empieza, tiene una capacidad de batería del 100%. Y a medida que va recogiendo alimento que son realmente baterías, pues eh, se va cargando, ¿no? Eh, hay unos bloques exclusivos que los vamos a ver enseguida. De la misma forma, este robot eh, virtual se enfrenta a unos enemigos y uno tiene diferentes alternativas. Tú los puedes enfrentar o los puedes evitar, simplemente me voy. Y lo que cuenta es cuánto tiempo, cuántos días sobreviviste. Ya, él va contando. Entonces depende mucho, es... ¿Cuál es la estrategia que uno implementa? No hay una sola estrategia Hay muchos diferentes tipos de estrategia Hay unos bloques específicos diferentes A los que hemos visto en Bexco BR Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita Entonces vea, por ejemplo ahí se enfrentó Con un eh, enemigo El problema de los enemigos Es que si tú los enfrentas Ellos te pueden matar, ¿no? te van quitando batería Entonces hay una forma de uno ver Listo, ¿Cómo hago yo para de pronto evitarlo? Irme o matarlo, o, o qué estrategia puedo hacer. Y ya que cada quien lo hace de forma diferente. Eh, esto es a grandes rasgos, ¿sí? Lo que es el, el Xbox. Hay unos, eh, digamos, unos eh, enemigos tipo boss que son más difíciles de, de derrotar, que son los alacranes. Eh, pero ustedes pueden enfrentar que normalmente los, los de primer nivel son los que son eh, como los... Eh, como los robots más parecidos a uno ¿no? Y, y eso es lo que uno tiene que ver, uno tiene que ver es listo, ¿cómo hago yo para ir y hacer esto? entonces en este momento nos vamos a disponer a mirar realmente eh, cómo es la plataforma, entonces podemos ver que eh, lo tengo en español para que eh, lo puedan entender eh, yo prefiero programar en inglés pero bueno lo tengo en español por el momento, como pueden observar Aquí en la plataforma hay varias cosas para ver. Una, eh, podemos ver el mapa con el radar. ¿sí? Ahí va mirando cuando hay enemigos, a qué distancia, el ángulo, todo eso. Lo puedo ver con el mapa grande, lo puedo ver sin nada, o lo puedo ver con el radar y con un mapa pequeño a la izquierda. Este es mi preferido. ¿Por qué? Porque tienes una idea, pues eso no te estorba, y tienes una idea de cómo eh, te estás interactuando de pronto con el mapa. Yo les voy a mostrar, les voy a introducir los bloques nuevos que son de pronto exclusivos de este mapa y ya les voy a mostrar cómo funciona un código que yo hice que no es el más optimizado, pero es un código que funciona. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Qué hay de diferente? Entonces hay, hay una, un bloque que dice go GoTo, incluso en el español está como go GoTo, go to comida, go to enemigo, go to hogar. Si yo pongo go to comida, él va a buscar las píldoras y las va a ir recogiendo. Si pongo enemigo, pues va a buscar enemigo para uno poderlo matar si uno eso es lo que uno quiere atacar, ¿no? Y hogar es que devuelve el punto de inicio. Entonces, eh, son bloques con los que uno puede jugar. ¿Ya? Los otros eh, que son nuevos son estas acciones. Comida, y atacar al enemigo, entonces la comida usted la puede recoger, soltar o comer entonces lo que yo hago normalmente es recoger la comida y comérmela después de que va a la comida, ¿cierto? bueno, eh, ¿qué, ¿qué más hay? hay mirar, entonces yo lo puedo, puedo buscar ahí, en mirar hay otras opciones, eh, en eventos casi todos los eventos son más o menos los mismos, los de control igual y vamos a ir al, eh, a la parte de sensores, de sentir. Y vamos a ver que aquí hay unos, unos sensores diferentes exclusivos de este tipo de, de, de, de mapa. Entonces lo primero es que hice detección de expo Entonces me dice si sí, detecto el nivel de batería en porcentaje, si eh, la comida en la mochila, o sea, si tengo comida, ubicación en X, ¿cierto? ...el nivel, la capacidad, la experiencia... ...como pueden observar, eso está acá... ...entonces depende mucho de lo que yo quiera hacer... ¿no? ...¿qué pasa si estoy bajo ataque?... ...o sea, si me están atacando... ...ah, eso sí es un evento que es nuevo... ...y está aquí... ...cuando esté bajo ataque o cuando suba de nivel... ...esos dos son eventos nuevos... ...que me había pasado mostrarles... ...entonces cuando esté bajo ataque, ¿qué hace mi robot?... ...entonces es, es, es chévere porque ya no es solo cuando empieza... ...sino que tengo otro bloque de control de inicio que en el momento que lo recibe, como en Scratch, tengo, puedo tener varios bloques de, de, de, de eventos que inician una acción. Y aquí vamos a ver eh, si huele comida o si ve comida, y ese comida es tanto para la comida como al enemigo. ¿Qué pasa si ve eh, al enemigo, si ve la comida, si ve eh, un obstáculo, si ve un peligro, que es un peligro? Eh, de pronto si veo eh, una acción que me pueda matar, como irme al lago, al río, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago en esos casos? Entonces ya vamos a ver cómo solucione eso eh, eh, el, el día de hoy. Yo. Entonces, lo primero, lo primero, antes de poner eh, mostrarles aquí, bueno, vamos a, a esconder acá un poquito y vamos a mostrar, yo lo tengo con un contador, ese contador ahorita lo muestro, eh, y lo tengo con un contador porque yo lo que hago es eh, establecer una variable que llama contar y voy a contar cuántas pastillas va recogiendo y va a hacer una acción cuando haga eh, hasta 10 pastillas y luego se va a ir a otra zona, eh, va a ir a buscar el hogar porque es un punto de referencia, de, de lo contrario no sé dónde estaría yo, mi robot entonces tengo que volver a ese punto de referencia que siempre es el mismo que es el hogar, el inicio y luego eh, sigue haciendo otra acción entonces qué va a hacer mientras que tenga menos de 10 pastillas va a hacer lo siguiente va a ir siempre hacia adelante si ve comida va a ir por comida y la va a recoger y comer listo y cada vez que haga una pastilla de esas pues va a cambiar el count 1 esa es la variable ya después tengo tres condicionales uno que si ve el objeto que de vuelta a la derecha para qué si ve un objeto pues para que no se choque con él Segundo, que si ve peligro, o sea, si ve un eh, objeto que lo pueda matar, como decir un, el río, ¿qué va a hacer? Entonces aquí le dice que diera un giro de 60 grados, eh, al principio lo tenía de 180, no me funcionaba tan bien, con 60 me funciona bien. Y si ve un enemigo, simplemente que si el enemigo está a una distancia menor a 50 eh, milímetros, simplemente lo ataque, ¿sí? Esa, esa, eso así lo tengo yo luego ¿qué pasa? como yo no tengo muy claro yo no tengo muy claro aquí lo voy a poner grande como yo no tengo muy claro en qué posición va a estar mi robot cuando cumpla con las 10 pastillas entonces lo devuelvo al hogar y luego le hago le digo que haga una distancia un recorrido ya con unos bloques ya eh, fijos para que pase por este puente y vamos a ver que vamos a llegar aquí. Aquí está el lugar de los alacranes. Entonces vamos a ver un poquito. Lo voy a poner en este momento simplemente a andar. Y voy explicando mientras que eh, va pasando. Eh, creo que lo voy a encoger un poquito para que lo puedan ver con la programación. Que si no, no podemos ver la programación cómo está funcionando. Entonces, bueno, para efectos de esto simplemente voy a decir que cuando el contador esté en 4. Listo. Eh, es muy importante ver que esas pastillas... Solo me llevan al 100% cuando eh, tengo un porcentaje menor a, a 92. Si mi porcentaje está en 93, 94, no me llevan al 100%. Por ejemplo, en este caso, mira ahí, ¡tun! la tome, ahí sí me lleva al 100. Entonces en este momento va a ir por el, la última pastilla. Vamos a ver, va a ir por la última pastilla y se va a volver al hogar, al, al, al home. Y luego del home va a hacer un recorrido específico. Creo que ahí ya llevamos la quinta pastilla. Entonces, ahí podemos observar... Ah, no, todavía falta una. Listo. Ahí todavía falta una. Va a ir por esta. Ahí se va al 100%. Y en este momento empieza a recorrer... Como podemos observar, aquí ya está titilando donde dice Go to Hogar. Él ya se está devolviendo al hogar. Al punto de inicio. Podemos ver aquí... Podemos ver aquí que él, él está tratando de ir a ese inicio. Listo. Eh, él se está devolviendo a este punto. Entonces, eh, ya lo que uno tiene que hacer es ver qué estrategia quiere implementar. Lo que cuenta no es qué tan, a cuántos mapas vas y a cuántas secciones vas, sino cuántos días logra sobrevivir. Eh, si yo dejo solo esta sección sin el conteo y sin que vaya a otras zonas, puedo sobrevivir hasta, pues, sobrevivido hasta cuatro días pues, en, en tiempo del planeta, ¿no? Vea que ya vamos para un día ahí. Entonces eso es lo que hay que ver, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿cuál es mi estrategia para poder lograr que llegue a ese punto mi robot? ¿no? en este momento vamos a ver cómo vamos a tratar de cruzar el puente, vamos a ver si nos da, esperemos que sí ahorita me dio, creo que aquí no me va a dar y se mató se mató, se mató listo, no importa eh, eh, eso eso puede pasar <risa> puede pasar bueno, vamos a ver si, si le ponemos un poquito más de grado, y si de pronto eso me ayuda, eh, el caso es que, bueno, vamos a ponerlo con menos, vamos a ponerlo simplemente cuando el conteo vaya en 1, para ver que, eh, que funcione la estrategia, ¿no? Listo, eh, que sea mayor a 1, entonces ahí me, cuando coja la segunda pastilla se devuelve simplemente al inicio. Y ya vamos a ver, vea que siempre ahí se está devolviendo al inicio, ya está en Home, ¿qué, qué pasa?, ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero que, que él, cuando llegue a esta zona de acá, pues no busque pelea con los, con los bosses porque no tiene la suficiente level, o yo puedo hacerlo de que consiga, consiga o, o ponerme también a matar eh, eh, otros Xbox y de esa forma eh, conseguir experiencia para poder llegar allá y matar a los bosses, ¿cierto? Eso se puede hacer pero este simplemente es una primera exploración que queríamos mostrarles, mostrarles cómo es el, este, este, nuevo, eh, este nuevo mapa, que es totalmente diferente. Como pueden observar, por ejemplo, aquí no se va a desbordar porque como es un borde, el borde me lo va a refilar y me lo va a enderezar aquí. Entonces me lo endereza súper bien. Cuando llegue ahí eh, a una posición, me lo va, va a voltear a 90 grados. El Gering a 90 y luego vamos a avanzar bastante, vamos a ver que, ahí vamos a ver los boss, vamos a ver el primer alacrán, ahí está el alacrán, este alacrán hay que evitarlo, y hay uno más adelante, porque eh, eh, esos son muy poderosos, entonces nos pueden matar si no tenemos la experiencia, aquí simplemente se nos está acabando en este momento, es la batería, entonces vamos a tratar de recoger ahí, si alcanzamos a llegar sin que nos mate el alacrán, podemos recargar batería, ahí recargó batería, súper bien, ahí recargó batería, se va a tratar de ir, ¡excelente! Entonces, vean cómo va, mi, mi, mi, mi, mi robot va aquí, va súper bien, va súper, iba en, en, en, en... muy bien, y bueno, ahí, ahí murió. Queremos mostrarles es cómo se puede hacer una o es una, una alternativa, no es la única, no es la única. Entonces, esperamos que les guste, que exploren bastante este mapa, y esos son los bloques específicos. Y yo he visto que me funciona hacerlo de forma aleatoria, que simplemente da ya por la comida, evite pelear. Y, y logré, logré ir hasta, hasta cuatro días. Entonces les voy a mostrar cómo, cómo muestra perdón, aquí el, el, el, el certificado. Hizo 4.1 días, hizo 28 experiencias, consumió 4, 4, 14 pastillitas no mató ningún enemigo y eh, podemos ver que también nos da la opción de ver el top 20 en este momento el top 20 es 52.3 días en colombia pues, donde yo estoy ubicado y pues yo soy el top 20 <risa> yo soy el único que lo ha hecho aparentemente pero entonces eh, incluso si voy a antioquia pues soy el único eh, eh, pero bueno entonces les queríamos mostrar eso para que vieran cómo son otras alternativas, ¿no? Hay 971 personas que ya han jugado este juego. Yo estoy dentro de los primeros mil, entonces me considero afortunado. Ap salió apenas tres días, hace tres días salió este juego el 3 de diciembre, entonces eh, van a ver que se van a divertir bastante. Espero que, la verdad, espero que lo disfruten, que practiquen bastante, que exploren bastante y, y bueno, no, sé, no queda sino decirles que Recuerden que esto fue Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas. Chao, chao, chicos.